En este video vamos a ver cómo componer la tarea 1 de nuestro curso Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia. Se trata de capturar en pantalla las herramientas tales como la calculadora, el blog de notas, así como las carpetas de nuestro escritorio Windows. Debemos hacerlo en el programa Microsoft Powerpoint, que es el programa de diapositivas, presentaciones. A esos fines, en nuestra computadora, en la parte inferior izquierda, está el botón de Windows. En el mismo, buscamos el programa Microsoft PowerPoint, que está en el paquete de oficina de Office. Una vez lo encontremos, accedemos al mismo. En esta parte podemos copiar las imágenes de la calculadora, el bloc de notas y las carpetas en el escritorio. Luego narramos cómo hicimos nuestra tarea con la herramienta insertar sonido, que se encuentra en el botón de la parte superior izquierda que se muestra en la pantalla y luego tenemos botón sonido bien vamos a hacer la captura de pantalla de la herramienta calculadora nos desplazamos a mano izquierda en la parte inferior buscamos la calculadora en nuestras herramientas hacemos clic sobre la misma una vez se cargue, podemos tener una demostración de qué es la calculadora, que puede ser científica o puede ser estándar. Sobre esta pantalla hacemos control print screen, que quiere hacer una captura de pantalla control está en el teclado la tecla se llama CTRL presionamos y luego buscamos la tecla print screen que está en la parte superior sobre la tecla de borrar print screen es impresión de pantalla para hacer la captura de pantalla una vez presionada esa combinación de teclas Vamos a nuestro documento y hacemos clic derecho para ver el botón pegar y es así como ya tenemos la captura de pantalla realizada mostrando nuestra herramienta calculadora. La adecuamos al contenido que queremos mostrar. Y agregamos otra página para hacer nuestra diapositiva. Hacemos clic con el botón izquierdo del mouse y presionamos Enter para agregar otra hoja a nuestra diapositiva. En esta vez vamos a buscar la herramienta Blog de Notas. Notepad si tiene la computadora en inglés. También la puede buscar en el explorador de Windows. Es la barra inferior en el cual... Se muestra Blog de Notas. La misma, al hacer clic, se abre y podemos copiar un documento. este bloc de notas. También podemos hacer la captura de pantalla con la tecla control, print screen. Luego, vamos de nuevo a nuestro proyecto. Hacemos clic derecho, pegar. También podemos presionar control V para pegar directamente. Adecuamos la pantalla la imagen que hemos capturado a la pantalla de trabajo que queremos mostrar en nuestra diapositiva. Agregamos otra diapositiva en blanco y nos vamos a la muestra del escritorio. Hacemos también control print screen. Se capturó la pantalla nos dirigimos nueva vez a nuestra diapositiva que estamos creando. Hacemos control V para pegar o clic derecho y pegar. Y aquí se muestra el escritorio de nuestra computadora mostrando las carpetas que tenemos. Es así como ya tenemos los insumos para hacer nuestra narrativa en diapositiva. Nos dirigimos a la primera diapositiva. Hacemos clic en insertar, insertar sonido, y una vez visto esta herramienta, podemos insertar el sonido directamente de nuestra voz en la opción grabar sonido en este panel nos muestra una grabadora de sonido en el botón rojo podemos hacer clic y grabar nuestra voz para narrar los efectos que hemos colocado en nuestra diapositiva esta es una muestra de narrativa para una diapositiva mostrando los elementos de nuestra computadora en la primera vemos la calculadora en la segunda imagen vamos a tener la demostración del bloc de notas hacemos clic en aceptar y se nos muestra la bocina que va a contener el audio de esta diapositiva primera. Para nuestra segunda diapositiva, también hacemos clic en insertar sonido, grabar sonido, iniciar grabación en el botón rojo, de Rec, Recording, Grabar, y grabamos nuestra narrativa de la segunda diapositiva en la cual se muestra el blog de notas, que es un espacio en el que podemos copiar documentos y luego poder recuperarlos, entre otras opciones. Hacemos clic en detener, hacemos clic en aceptar, y justo en el centro se muestra una pequeña bocina conteniendo el audio registrado de nuestra narrativa. Hacemos clic en la tercera diapositiva. Insertamos el audio correspondiente a la definición de nuestro escritorio. Grabar sonido. Hacemos clic en Grabar, botón rojo. En esta tercera diapositiva, se muestra el escritorio de mi computadora, en el cual se encuentran las carpetas conteniendo los archivos y documentos. Una vez hayamos terminado de registrar la narrativa de nuestro paseo virtual, finalizamos, aceptamos y se muestra la bocina conteniendo el registro de nuestra voz. Vamos a ver cómo se comporta esta demostración. Pasamos a la primera diapositiva. Para mostrar la diapositiva, hacemos clic en presentación con diapositivas y se nos muestra la primera ficha mostrada, la cual tiene un audio registrado. Escuchemos. Esta es la segunda diapositiva conteniendo una bocina que tiene un registro de audio.